Estamos en la Cooperativa de Trabajo Ligna que nos dedicamos a diseñar, eh, fabricar y comercializar mobiliario. Parte de los que hoy dirigimos la cooperativa éramos parte de una empresa y otros tantos que formaban talleres relacionados también con el rubro. A partir del cierre de la empresa, empezamos a trabajar de manera aislada, cada uno en su espacio, y con el correr del tiempo entendimos que teníamos la necesidad de agruparnos en un solo lugar. Uno ve que la cooperativa siempre va creciendo, siempre aspira un poco más, teniendo en cuenta que es como trabajar para uno. Al superarte vos, es como que va creciendo la cooperativa. Desde el inicio a hoy, la cooperativa creció en cantidad de asociados, en infraestructura, en cuanto a la capacidad productiva y creció también en cuanto a los mercados en los que nosotros trabajamos. Originalmente trabajábamos solo para mueblerías mayoristas y hoy en día trabajamos para mueblerías, para constructoras, para hoteles. Hasta incluso hoy estamos pensando en la exportación.